Bueno, buenas tardes a todos, a todas las autoridades, excelentísimos señores diputados nacional, más presidente de la denominación de Cigales, también buenas tardes al consejero y bueno, a todas las autoridades locales y a todos los queridos amigos del mundo del vino. La verdad es que ha sido un verdadero placer escuchar este debate interesantísimo eh, sobre la denominación de Cigales, sobre el clarete. Y bueno, para mí la verdad es que me hace una ilusión especial estar aquí por muchos motivos. Hoy estamos de aniversarios, se celebra el primer año de, desde las elecciones del año pasado, que nos resultaron tan satisfactorias. Además, recuerdo que hace un año aproximadamente ¿no? se nombró como presidente de esta denominación a Pablo sáez una persona a la que tengo un aprecio especial y una admiración tremenda. Él ejerce esta responsabilidad, además de las que ejercen el Congreso los diputados y en el propio partido político como tesorero que, como os podéis imaginar, es una responsabilidad fundamental y que no se le encarga a cualquiera, ¿no? sino a alguien preparado y con una integridad fuera de toda duda. Además, he visto que, que la denominación de origen eh, Cigales tiene la misma edad que yo, que es 32 años, así que, bueno, 31, yo cumplo 32 enseguida, pero vamos, es el mismo año, del 91, así que me ha hecho también ilusión por ese motivo y además me hace ilusión especial estar en Fuensaldaña, que es a nivel deportivo donde gané mi primera prueba nacional, cuando o se celebraba un concurso de salto a obstáculos en el campo de fútbol, que yo creo que hace muchísimos años que no se celebra y si están por aquí las autoridades locales les animo a que lo vuelvan a hacer, porque era un concurso muy divertido y, y la verdad es que lo pasábamos en grande. Pero bueno, por pues lo que hemos venido es para hablar de Cigales, de su vino y la verdad es que ha sido una satisfacción enorme ver que algo ...tan bueno como el vino suscitaba tanto debate... ...en tiempos en los que parece que la confrontación de ideas... ...está sancionada eh, por contravenir la paz social... ...y, y bueno, por estar en contra de los ideales más pues ...ver que se defiende con pasión eh, las ideas que cada uno tiene... ...sobre este tema es una buena noticia... ...es buena noticia que cada uno tenga su perspectiva... ...de cómo se puede promocionar el vino de cigales... ...y que se lleguen a unas conclusiones como las que hemos escuchado porque si algo he visto que concita y que nos reúne a todos y que genera consenso es que el vino de cigales es una maravilla todos lo hemos probado yo voy a hacer una confesión y sin concretar eh, la bodega porque sé que hay 32 bodegas 13 ellas están en, en la marca de calidad tierra de sabor pero yo siempre que como con vino en la cafetería de la junta de León como con cigales para que se sepa, ¿no? Es un vino fantástico yo creo que cuando uno lo prueba pues no, no, no quiere separarse de él, ¿no? Al menos ocasionalmente. Me gusta además saber que ha habido un gran debate sobre si sí, al vino rosado o clarete, ¿no? En esos eternos debates que tanto nos gustan en España y yo decir que yo al, al vino rosado de cigales siempre lo he llamado clarete, porque así me lo enseñó mi abuelo y así lo hemos seguido llamando siempre, ¿no? y creo que es un elemento diferenciador. A mí sí que me gustaría ser optimista, he visto algunas opiniones que eran más escépticas, yo la verdad, de lo que veo, y hablamos con mucha gente, y tenemos un interés especial en el mundo del vino, como sabéis, por muchos motivos, eh, yo creo que el vino de, de Cigales, el clarete de Cigales, goza de una buena salud, ...tiene un prestigio grande... ...yo he visto hace poco... Eh, ...una columna en el norte de Castilla... ...que ponía en valor... ...el, el, el clarete de cigales... ...como cada vez más gente lo consume... ...y yo que tan, no solo hablo como vicepresidente... ...sino me siento parte de una generación... ...veo como si sí, cada vez más... ...se está generando una cultura del vino... ...y que la gente lo valora cada vez más... ...sé que algunos serán más pesimistas... ...pero yo creo que... que ...mi posición, vamos, así lo siento es que al, al vino Clarete de Cigales le espera un gran futuro. He escuchado muchas de vuestras reivindicaciones y la verdad es que las comparto, sé que existe esa necesidad. Yo creo que desde la Junta de Castilla y León, al menos desde nuestra entrada en el Gobierno, vamos, sin lugar a dudas, compartimos la visión de que debe haber una promoción desde las instituciones mucho más ambiciosa de la que ha habido hasta ahora y así lo estamos haciendo. Se están diseñando planes estratégicos para ver ...como los productos de calidad de Castilla y León, no solo el vino de Cigales... ...pero también se promocionan de una manera mucho mejor y mucho más ambiciosa... ...de lo que se ha hecho hasta ahora. Sí que es verdad que comparto esa inquietud de, de que, bueno, está bien... ...que el vino de Cigales se promocione en Valladolid, en Palencia en Burgos... ...pero yo creo que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y por muchos motivos, pues al final... Eh, ...si se ven los datos de Cigales, ¿no? ...que tiene solo un 20% de exportación muy concentrada... En cuatro países, ¿no? creo que son Bélgica, eh, Suiza, Dinamarca y Alemania, pues creo que hay mucho camino por recorrer, ¿no? porque como he dicho antes, cuando alguien conoce el vino de Cigales, pues quiere seguir ¿no? consumiéndolo y yo creo que hay una gran tarea. Yo, mi compromiso es que lo vamos a apoyar, tanto a esta denominación de origen como a la de los demás, pero efectivamente yo creo que Cigales, sin ánimo de caer en favoritismos, pues... Eh, tiene una, un significado especial ¿no? por, por lo que representa para el clarete en España siendo pues, la cuna del clarete como he oído decir aquí y respecto al resto de cuestiones pues nosotros por supuesto vamos a reivindicar eh, con carácter general el vino como una parte esencial de la dieta mediterránea que es un patrimonio inmaterial de la humanidad eh, vamos a defenderlo como eh, una parte buena para la alimentación siempre que su consumo sea lógicamente moderado y vamos a defenderlo Allá donde vayamos. A mí me gustaría decir aquí y, y bueno, eh, hacer ese reconocimiento público al consejero, a Gerardo Dueñas, y, y cómo él defendió en, en Bruselas conmigo ante el comisario polaco de Agricultura pues que no se implantara este nuevo reglamento etiquetado que tanto va a perjudicar al mundo del vino, equiparándolo a los productos que son nocivos y que, y que sería una equiparación eh, totalmente injusta. Nosotros desde las instituciones... Vamos a seguir insistiendo en que esto no debe ser así ¿no? y, y podéis confiar en que nosotros lo vamos a seguir defendiendo y así eh, con todos los demás aspectos, siempre que hemos tenido ocasión de favorecer al mundo del vino, a su regulación, a su eh, tratamiento administrativo, pues hemos tratado de favorecerlo porque para nosotros es imprescindible como actividad económica y mucho más, ahora que a todo el mundo se le llena la boca de hablar de combatir a la despoblación, si hay algo que no se puede deslocalizar es la producción de vino y por eso creo que hay que mimar especialmente a todas las personas que como vosotros os dedicáis a este mundo. Y tampoco me quiero enrollar más porque lleváis todo el día debatiendo sobre cuestiones fundamentales, lo que estoy deseando es charlar un rato con vosotros y que nos podáis seguir contando vuestra visión y ver cómo os podemos ayudar. Y nada, aquí tenéis a, a un equipo en su conjunto que está para serviros y, y espero que esta añada, que sé que es muy buena, eh, pues se vaya superando año tras año con, con añadas que cada vez sean aún mejores. Así que nada, enhorabuena eh, a todos los que habéis hecho posible y gracias a todos los asistentes por venir hasta Fuenzaldaña.